A iniciar y. vamos a enfocar esta práctica al fortalecimiento del dante en bajo eh, cuando el dante en bajo está fuerte eh, pues le damos estabilidad y ello implica que el cuerpo físico también se mantenga estable y si nuestro cuerpo físico el dante en bajo está estable fuerte, el corazón confía y la conciencia también se vuelve estable. Eh, la importancia entonces de, de trabajar el Dante en bajo es fundamental, que podamos tener recurso para poder mantener una estabilidad que nos permita profundizar en, en el despertar, en la activación de la conciencia. Entonces, bueno, esta práctica va a estar enfocada en ello, en cultivar al Dante bajo. Vamos a iniciar. Nos colocamos en una postura erguida, centrada, relajada. Baihui hacia arriba. Yintang abierto, relajado. La barbilla hacia la garganta, los hombros hacia atrás abajo. Espacio en las axilas, espacio en la cintura. Juin elevado. Nuestras cuatro extremidades relajadas todas las articulaciones del cuerpo relajadas con espacio permitimos la sonrisa interior desde lo más profundo Percibimos a Baihui en la coronilla, esa puerta vital pulsante. Percibimos su interrelación con el universo infinito constante. Simultáneamente arraigamos nuestros pies en la profundidad de la tierra, nos integramos con ella, somos conscientes de que somos parte de la tierra, somos tierra. Percibimos cómo el universo infinito nos rodea y cómo también hay universo infinito adentro. Ese infinito nos atraviesa, nos penetra y es un solo universo. El interior y el exterior es uno. Somos conscientes del espacio en nuestra cabeza. Sí. El espacio se abre en la cabeza, se expande. Sí. min habita al cuello, espacio, expansión, chi. Espacio, vacío, más no vacío, el chi circula a través de Espacio en los hombros, brazos, codos, antebrazos, muñecas, manos. Espacio en el pecho, espalda alta en el interior. Expansión, vacío, apertura. Sí. Espacio en la cintura. Espacio en el interior del abdomen, de la cadera, de la pelvis. Espacio a lo largo de la columna vertebral. Espacio en las articulaciones sacrofemorales donde se insertan las piernas a la cadera. Espacio en los muslos, rodillas, espinillas, tobillos, pies. Sí. Somos conscientes del cuerpo de chi que somos. Somos conscientes del chi circulando en él. Todo el cuerpo relajado vacío, más no vacío. Expandido. Profundo, infinito. Y... Desde nuestra profundidad, expansión, el espacio interno se fusiona con el universo infinito. Son uno. Sí. Hacia todas direcciones, hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda, hacia la derecha, expansión. Sí. Expansión. La conciencia se expande, se fusiona con el universo, con el infinito. Sí. Corazón abierto, mente abierta. El corazón se fusiona, se abre el espacio en él, se fusiona con el amor universal. La mente se abre, se genera espacio en ella, se fusiona con la conciencia universal. Experimentamos nuestra totalidad. Sostenemos una esfera de Chi frente a nosotros, frente al Dante Bajo. Comenzamos a atender al Dante Bajo, a percibir la respiración del Dante Bajo. El diafragma está relajado, la parte baja de los pulmones está relajada. no pretendemos nada solo nos rendimos a esa respiración de nuestro Dante en bajo ahí está Relajamos al Dantien, Minyue descansa en el Dantien Bajo. Silencio. Silencio. En cada inhalación, el chi universal penetra en el en bajo. Cada vez se hace más sutil, más gentil, la respiración se puede volver casi imperceptible. Sentimos el impulso vital en el Dantien. Está sucediendo. profundidad expansión El chi del universo nutre al chi interno, al dante en bajo. Estamos cultivando al campo del Dante en bajo, nutriéndolo de Chi puro, del Chi universal, del Chi original. Se siente muy cálido, muy fino. Descansamos en el Dante. Soltamos la intención. Solo somos respiración del Dante en Bajo. Siendo el centro del universo, nuestro Dante en Bajo, nos expandemos... Hacia todas direcciones, el universo nos respira, respiramos al universo, nos penetra el chi del universo, expansión. Desde el Dantien hacia todas direcciones, estamos respirando con todo el cuerpo de Chi, el Chi nos penetra, nos atraviesa, nos nutre. Expansión, fusionamos una sola respiración. Concentramos en el Dante bajo. expansión hacia el infinito. concentración en el universo infinito interior del Dante en bajo muy profundo infinito, Percibimos una luz muy brillante en el Dantien. Esa luz se expande, nutre a todo el cuerpo, a todo el cuerpo de chi. Muy luminoso el dante en bajo, muy luminoso el cuerpo de Chi, muy claro. La respiración muy clara. Somos universo luminoso, infinito, profundo. Somos Mingyue. Somos Amor Mingyue. Vamos a practicar Kai-Hu. Abrir, cerrar en el Dantin Bajo. Poco a poco abrimos el espacio penetrando abarcando al infinito al universo infinito hacia todas direcciones desde todas direcciones cerramos Percibimos cada milímetro del universo que vamos atravesando. Cada Sin esfuerzo. Solo somos respiración del universo. Una sola respiración. Uh. Concentra una esfera de chi puro potente en el Dantien. Desde todas direcciones, muy gentil, muy suave, muy cálido. Ah mm. El universo nos respira. Cal. Respiramos al universo. Oh. Mentilesa. <tose> <tose> abrimos cerramos abrimos Minyue se expande se fusiona con el Minyue Universal fusionamos nuestros Minyues cerramos su niño se concentra en el dante en bajo. Nutrimos al dante. Mm -hmm. Ah mm -hmm. Relajamos. Solo experimentamos, observamos la respiración del Dante en bajo. profunda paz Con todo el amor estamos cultivando a nuestro Dante en bajo, cuidándolo, atendiéndolo sin apego y sin esfuerzo. Cubrimos Duchi, el ombligo, nuestro Dantien está abundante en Chi, el cuerpo de Chi es abundante. El chi circula plenamente por todo nuestro organismo. Vamos a realizar masaje de chi en el sentido de las manecillas del reloj, a la izquierda, hacia abajo, a la derecha. Arriba. Izquierda. Abajo. Derecha. Arriba. Una esfera de chi en el interior del dantien. Circula, se mueve, la dirigimos con yue Continuamos. Adentro, circulamos, el chi fluye. Muy gentil. Se aclara el dantien. Se aclara el cuerpo de chi. El chi puro universal continúa penetrando desde nuestra respiración del Dantien. Es un movimiento amoroso incondicional sin apego sin esfuerzo Minyo lo guía Minyo es el movimiento Minyo es la circulación Sí. sí. Relaja tus hombros, brazos. Niño es quien se está moviendo, circulando el chi en el dantien, expandiendo, profundizando, penetrando. Detenemos Minyue descansando en el dantín bajo. Deslizamos las manos hacia los muslos. Para realizar rotaciones de Ming Men, continuamos cultivando al dante en bajo. Hacia adelante, hacia la izquierda, atrás, derecha. Adelante. Izquierda atrás, derecha. Continuamos rotando a mí, cada vez más limpio el cuerpo de Chi más claro. Los bloqueos se deshacen, se disuelven y desaparecen. La respiración del Dante en Bajo continúa. Suave, gentil. siempre se puede hacer aún más espacio el espacio es infinito Sí. Mingyue, moviéndose. Mingyue es uno con Mingmen. Minyue es uno con el cuerpo de Chi. Una última rotación en esa dirección e invertimos adelante, a la derecha, atrás, a la izquierda. Adelante, derecha, atrás, izquierda. respirando el Dante en bajo El Chi universal penetra capa por capa cada vez más profundo. Eh. Diáfano el dante en bajo, transparente en nuestro cuerpo de chi. El Dante sonriendo sin sonreír. El chi original nos penetra, nos nutre, nos aclara. Hola, nos estamos fusionando y transformando. El chi es abundante en el Dantien. Detenemos, percibimos al Dantien, respirando. Somos conscientes del impulso vital en nuestro Dante en bajo, sin esfuerzo, sin pretensión. sí Manteniendo a nuestro Dantien bajo, estable, a nuestro Mingo estable, nos ponemos de pie. Colocamos nuestros pies juntos. Sostenemos una esfera de chi frente a nosotros. Percibimos la respiración del Dante en bajo. Es una sola respiración, la del Dantien con la del universo. Somos conscientes del campo de chi puro que nos rodea. Empezamos a cosechar ese campo de Chipuro, elevando brazos. Minyue desde todas direcciones, cosecha. Somos conscientes de nuestro cuerpo de chi. reunimos el chi sobre nuestra cabeza abrimos hacia todas direcciones desde todas direcciones cerramos abrimos Cerramos, abrimos, cerramos, vertemos, atravesando Vajjui, el Chi puro penetra, atraviesa Vajjui, Nutre al dante en alto, cada milímetro del dante en alto de la cabeza se nutre, de chi puro, vertemos el chi hacia el cuello, espacio cristalino expandido, vertemos hacia los hombros, brazos, brazos de chi puro, vertemos hacia el dante en medio, hacia la cintura, Hacia el Dante, en bajo. Hacia la cadera, muslos, nos inclinamos. El chip penetra profundo en las rodillas, espinillas, tobillos, pies. Cuerpo de chi abundante, reunimos chi desde abajo, penetrando a la tierra, subimos, cosechamos desde todas direcciones, minyue cosecha. Venimos sobre la cabeza. Vertemos. Atravesamos y El Chipuro penetra al cerebro. A los globos oculares, a la nariz, a los oídos, al cerebelo, al tallo cerebral. la boca, a la tiroides, para tiroides, cuerdas vocales, profundo, profundo, confía, profundo en los hombros, brazos, codos, antebrazos, muñecas, manos, el chi penetra, limpia, regenera, Adentro del pecho, glándulas mamarias, pulmones, corazón. Hacia la cintura, riñones, hígado, vesícula, vaso, páncreas. Completamente cristalino el espacio expandido profundo, el chip penetra en los intestinos, órganos reproductores, vejiga, a lo largo de toda la columna vertebral, toda la espina nerviosa, hacia todos los nervios periféricos, en la cadera, profundo, adentro. Músculos. Rodillas adentro, penetra, se abre, se expande, se aclara. Adentro de las espinillas, tobillos, pies. Penetramos el interior de la tierra. Oh, se echamos chi. Vimos desde todas las direcciones, cosechamos. Lo reunimos sobre la cabeza. Vertemos al Junyuanchi, atravesando Baihui. Sentimos como atravesamos Baihui vertemos hacia el Dante en alto, hacia el Dante en medio, Dante en bajo, Cubrimos el ombligo, el chi continúa vertiéndose hacia las piernas, brazos. El chi es abundante en todo el cuerpo. El cuerpo de chi cristalino, potente. nos inundamos de amor incondicional, de amor minyue, cada célula, cada partícula, Miñue descansa en el dantien bajo. Deslizamos las manos hacia los lados. Nos sentamos. Mantenemos nuestros ojos cerrados y solo nos observamos. El universo nos respira. El universo nos genera. Somos conciencia pura. Vamos abriendo los ojos. Hemos concluido. Gracias.